Hola y saludos a todas, esta es la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal teledor.com.do. Antes de comenzar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con el plano nacional. Los combustibles subirán a partir de mañana sábado entre 10 centavos y 4 pesos con 60 centavos, informó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES institución que atribuye las alzas al incremento sostenido del precio de barril de petróleo en esta semana. Con los nuevos precios, la gasolina premium costará 224 pesos con 90 por galón, con un aumento de 3 pesos con 30 centavos, y la gasolina regular se venderá a 209 pesos con 30 centavos, con una alza de 3 pesos. El gas licuado de petróleo GLP subió 10 centavos, por lo que costará 106 pesos con 60 centavos. En el plano internacional, Paul Manafort, ex jefe de campaña de la ahora presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue condenado ayer jueves a 3 años de prisión y 11 meses, por los 8 delitos de fraude de los que fue declarado culpable en agosto pasado. La condena contra Manafort no tiene relación con las actividades que desempeñó como jefe de campaña de Trump, aunque es producto de la investigación sobre la trama rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. Manafort de 69 años, enfrentaba hasta 24 años de cárcel por los delitos de fraude fiscal y bancario por los que fue condenado, pero el juez del caso, T.C. Ellis, con tribunal en Virginia, afirmó que esa cifra hubiera sido excesiva. En nuestra sección de farándula, Amelia Alcántara se encuentra en un nuevo lío, luego de decir que no asistiría a un concierto del mamero sujeto, aunque le paguen. Durante la transmisión en vivo del programa radial Sin Filtro Radio Show. Puletero. Nos fuimos ahí. Artista por lo que usted no pagaría ni un peso. Ni un peso. ¿Y tú crees si Amelia da el primer Al, el de ella. Un, todo el uno. Por el sujeto. Ni medio. Perdón No, eso, perdón. No eso perdón. es personal ¿Tú no pagarías un peso por el sujeto? Yo no Pero el sujeto tiene un repertorio banda. Per perdón, es mi opinión, respétala pero mi mamá, Yo no pero lo pago oh. No lo pago y punto, para perdón. nada Es más, yo no veo una fiesta del sujeto Ni que te pague Es más, me, me pueden decir Ves tú que tú vas a pagar a ti Yo no voy Coja su cuarto ah, Mira, Que eso es mucho decir Yo devuelve el cuarto sí. <risas> <risas> <risas> <risas> <risas> Amelia devuelve dinero <risas> si, si a ella le pagan para ver al sujeto ella a lo mejor prefiere devolver el dinero. Exacto. Aún el sujeto teniendo nombre, teniendo un repertorio, teniendo una buena orquesta, haciendo un buen show, tú no lo ves ni, ni que no, te paguen. No, ni que paguen. Me y me si pague tú estás en un lugar y de repente el sujeto es el, art el artista sorpresa, ¿qué tú haces? Aquí está el sujeto sorpresa, ¿qué tú haces? Te va del lugar. Bueno, ya ¿O sí. ¿O lo soporta? Bueno, porque ya tampoco porque que somos enemigos. Mm. <risa> ya si eres Pero sorpresa ¿qué tú haces? y no, él mira, llega... Baila su música. No, yo me voy a dar goma muy... Sus declaraciones despertaron la ira del sujeto quien aunque le advirtió posteriormente que con todo el mundo no se busca sonido no se limitó a la hora de arremeter contra ella pese a que sujeto aclaró antes de empezar de hablar de ella que no dijo nada malo pues cada quien tiene sus gustos musicales no dudó un momento en recordarle sus andanzas y enviarla a realizar unos análisis y lo publique en sus redes sociales para ver si le pueden hacer un coro por ciertas cosas que preferimos no repetir ¿me entiendes?, porque acuérdate que esto de, de meter presión en la red social, eso lo inventé yo, eso lo inventé yo, ve, este criminal, entonces yo soy un tipo que de mí se dice un sinnúmero de vaina, y yo no le paro a bola nada, ¿tú me entiendes?, tú eres una chamaquita que yo no la conozco, no sé de dónde viene, no sé dónde tú vives, no conozco tu sistema monetario, no sé dónde tú andas, que no te he visto andando por ningún lado. En los niveles caros en, A nivel de bacanería Entonces Si tú tienes Un espacio Ante mi amigo Y mi hermano Que le gira la boca A Robert Sánchez ¿Me entiendes? Ande mi amigo Y mi hermano Robert Sánchez se bajó a boca ¿Me entiendes? El otro ¿Cómo que se llama? ¿Cómo, ¿Cómo que se llama Este tipo? También está Este tipo ahí Que se llama eh, eh, eh, Melvin Que anda ahí Raneando Hablamos ahora Que no tiene gente Finalizamos con el video de la sección de todo un poco, donde el rapero Big Boy publicó en su cuenta de Instagram un video donde se observa a él repartiendo dinero a unos niños mientras conducía un buggy en Punta Cana. Big Boy es un rapero y actor estadounidense, miembro del dúo de hip hop Outcast, también es conocido por los alias Daddy Fat Sax, Lucius Litfoot, Billy Ocean, Hot Toot, Tony y Francis de Savannah Sheetlimpe.